Eh, para empezar, muchas gracias a José de Jesús, a Benjamín y otros para la posibilidad de estar con amigos y discutir y escuchar lo que están discutiendo en un momento realmente histórico. No esperaba llegar a este país en el mismo día que el propio Evo Morales, pero luego lo hizo. Y entonces la historia es más extraña que se puede pensar. Yo quiero hablar de dos cosas. Uh, ah, bien. La primera es la forma en que las relaciones norte-sur crean pobreza. Y quiero señalar que las relaciones norte-sur son la causa principal en el mundo de hoy de la pobreza, de la desigualdad, de la injusticia, del fascismo, de lo que vemos ahora en América Latina, igualmente lo que vemos en los Estados Unidos y en Europa. Y por eso es, no es algo teórico o casual, es central. El segundo que quiero hacer es tocar un poco en lo que llamo mentiras económicas. Y quiero explicar lo que son mentiras económicas. Ahora vivo en Canadá, donde hay muchas mentiras políticas. Canadá ya no es el amigo pacífico de Fidel, como era en la época de Trudeau, el Anciano, Como se presentó en la década de los 1960, es el centro mundial de la industria minera. No sé si ustedes saben esto, pero el, la bolsa principal, el Stock Exchange principal en el mundo por la minería es en Toronto. No está en, no está en Chicago, no está en Nueva York, está en Toronto. ¿Y por qué? Porque la regulación... Ahí es aún menos que en Chicago. No es el Canadá del, del pasado. Es un Canadá neoliberal, centro de organización de la industria minería mineral con grande intervención del sector financiero. Encabezó vergonzosamente el Grupo Lima de países con intento de iniciar un golpe militar para instalar al narcotítere Guaidó. ¿Ya? Hay que ser claro que la intención de Canadá era iniciar el derrocar por fuerza de un gobierno elegido. No era iniciar un discurso o solucionar pacíficamente las diferencias como se presenta ahora en relación con Bolivia, era iniciar un golpe y si pudiera, hubieran podido una invasión militar. Esto era la intención, lo encabezó Canadá. En Venezuela, no? ¿Eh? Venezuela, sí. En Venezuela sí, sí. La, la, la función, no sé si lo dice... Dije, bien, pero la intención del Grupo de Lima era derrocar el gobierno de Maduro. Eso es, es, es absolutamente para, para institucional. No es un, una institución orgánica de América Latina. Es una imposición desde el norte, encabezada no por Trump, pero por una aliada que atreve más que Trump. todo En Rusem. En resumen, hace el trabajo tan sucio que ni siquiera Trump lo intenta. Fue el primer país no estadounidense en imponer sanciones a Venezuela. Y lo hice vergonzosamente, a puerta cerrada, ni, sin siquiera discutirlo en el parlamento, y sin siquiera revelar la evidencia de sus cargos. Que es normal, en ¿eh? cualquier proceso, proceso legal hay una acusación, un cargo, y la víctima puede responder. Dicen que no se puede, porque se trata no de una cosa doméstica, pero internacional, y no tiene, no tiene relación con el sistema legal de, de Canadá. Eso es un fraude. Es fácil, es, es fácil introducir las leyes internacionales en un país. Hay que adoptarlas en el sistema legal nacional. Hay que adoptar, por ejemplo, el Tratado de UNRIP, de Derechos de los Pueblos Indígenas. Hasta ahora, Canadá, que tiene un millón y medio millón de inhabitantes originales indígenas, no adopte esta declaración de los Estados Unidos en sus propias leyes, que, que quiere decir que estos indígenas no tienen los derechos internacionales reconocidos por las Naciones Unidas. Hay que reconocer esto. No es el amigo pacífico de Fidel. ¿eh? Cada vez que se fugan informaciones reales de lo que está sucediendo en, esta, en el parte sur del continente, en el cual voy a incluir a México, por razones que voy a explicar, contradice lo que dice nuestro gobierno. Cada vez. Por ejemplo, el informe a infame de derechos humanos de Bachelet sobre Venezuela. Fue humildemente rechazado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU con más de 80 errores identificados de hecho. La gente de Canadá no lo sabe, no sabe. Piensa que el recuerdo de la, del Estado de Derechos Humanos en Venezuela es lo que dice Bachelet no es no, no se ve en los periódicos ni en los canales de los medios hay, hay una supresión casi total de la información esos son las mentiras políticas y sobre lo que Astora ahora está sucediendo en su propio país Chile, Bachelet no dice nada. El gobierno canadiense no dice nada. Esto nos dice que por nuestro gobierno oculta la verdadera razón de su posición en relación con Venezuela, que es apoyar a su lobby minero y financiero y consolidar sus relaciones con el gobierno criminal de los Estados Unidos. A ver lo que, oh, a ver lo que va a decir sobre las atrocidades militares contra la población boliviana. Soy casi cierto que será para aprobar, aprobar así, pero aprobar. ¿Por qué? Porque quieren que sus mineros tendrán el derecho a invertir. Esto es el objetivo central. Canadá también es un país colonial, el lugar original de más de, como dije, 1.6 millones de indígenas, con mucho en común con los indígenas de América Latina cuyos derechos son pisoteados continuamente, destrozando sus tierras, su identidad, sus derechos humanos para conseguir petróleo, agua, hidroeléctricidad y forestación para el pequeño metrópolis, geográficamente pequeño metrópolis de Canadá. Sin embargo, es imposible descubrir en los periódicos ordinarios lo que está sucediendo. Los políticos, los periodistas, repitan las mentiras para obtener información confiamos más o menos completamente en blogs y fuentes independientes como el estadounidense Gray Zone, Zone, cuyo editor Max Blumenthal fue arrestado recientemente. Nuestro centro tiene, ¿es esto? <risas> tiene un sitio de noticias, newcoldwall.org, el segundo. Que invito a toda la gente aquí de contribuir, de leer. Estamos listos a publicar todo toda la información que ustedes pueden entregar a los cuales el pueblo de mi país no tiene acceso por las mentiras políticas. ¿Por qué estas mentiras? Creo porque muchos en Canadá, tal vez incluso la mayoría, no apoyan golpes. No apoyan sanciones económicas. Y de esto surgen las mentiras, porque si la población lo creía por sí mismo no, no hubiera necesidad de mentiras. Las mentiras son para privar a la población de la información, un derecho fundamental anunciado en la Carta de Naciones Unidas. derecho a la información lo suprimen, lo suprimen en una dicha democracia. Bueno, tanto por las mentiras políticas. Seguimos con las mentiras económicas. Como economista me involucré en la cuestión de la deuda y visité a Argentina durante el colapso, el colapso del peso, el cronio, al mismo tiempo que el intento de golpe contra Chávez, otro coincidencia histórica, que, que llegué aquí cuando salió... Evo. Llegué en Argentina cuando derrocaron, o trataban de derrocar a, a, a Chávez. Yo no soy causa, este, aseguro. No soy aquí en el país para provocar un golpe. Espero. Empecé a, con, a encontrar en los informes del Banco Mundial, el FMI, que las causas reales de la pobreza y la desigualdad y la deuda se disfrazan o se informan en forma no creíble. Esto incluye el autoengaño. El personal realmente cree que el personal de los bancos realmente creen que se está superando la pobreza, que la desigualdad es un accidente histórico, es que una vez integrado en el mercado mundial, en todos los países desaparecerá. Este, Creen cree sus propias mentiras, que es una tontería. ¿eh? Al menos si, si uno va a mentir, es mejor no crear sus propias mentiras para no llegar a ser estúpido. Lo importante es esto, es bastante fácil descubrir los hechos reales para cualquier ciudadano. Los datos ahora están disponibles de forma gratuita y en línea y con tecnología moderna es posible colocar la mayoría de estos datos económicos en un base de tanta de datos bastante pequeña que cabe en teléfonos celulares la, econom la economía mundial está en este con poco trabajo, cualquier persona que solo sabe usar una hoja de cálculo puede calcular por sí mismo los hechos claves de la economía mundial. Es eso que quiero compartir. Comienzo con un gráfico muy simple, que llamo el indicador fundamental, que llamo indicador de desigualdad monetaria. ¿Cómo se construye? Es una comparación entre... Dos países, o sea, un país y una región, o sea, dos regiones. Se toma el primer, se calcula, se, se, se recoge su PIB de las fuentes, se recoge su población y divides el uno por el otro. Esto es el PIB promedio. Es un indicador del bienestar, un indicador, un indicador fundamental de la capacidad de producción. No, no dice todo, pero es, es, es muy importante como indicador, como voy a señalar. Y tomas el PIB de la segunda y calculamos el PIB promedio de las dos. Y dividimos el uno por el otro. Eso es la ración de desigualdad. Seguimos con la presentación. Entonces, esto es la relación entre México, Estados Unidos en comparación con México. ¿Hay una luz con esto? Ah, sí. Es el promedio de los Estados Unidos dividido por lo de México en dólares corrientes, precios de mercado mundial. No hay de real, de PPP, voy a hablar más adelante de esto, pero es, es monetario. Y es importante porque la mayoría de los datos dados sobre la pobreza usan los PPP. Diciendo que es un indicador muy fundamental, pero no se puede comprar las cosas con, con PPP. No hay banco PPP, no hay moneda PPP. Para eso hace falta dólares, entonces mido para empezar en dólares. Es el poder, como dice de Keynes, el poder de compra monetaria, comparado. Y en 1954, el ingreso promedio de los Estados Unidos era diez veces más grande allí. No, el, el, los, los, los estadounidenses promedio eran diez veces más ricos que el mexicano promedio. Ah, sí. Ese Estados Unidos dividido por México. El más rico, el más grande más la desigualdad. ¿Eh? Espero que todo es claro. Es, es el, el solo punto técnico difícil. Esto, después de todo, después de esto todo es fácil. Entonces, cuyo hasta, cayó hasta cuatro veces en 1980. Es decir, después del desarrollismo. Fue un logro del desarrollismo. Sí, reducir por dos veces punto cinco el nivel de desigualdad de un país en comparación con el país más rico del mundo. Pues llegó el neoliberalismo, el ajuste estructural. Y se, se aumentó hasta, de nuevo hasta, la misma, hasta el mismo nivel. Yo creo que esto es un ataque política, no es un accidente económico, es un ataque contra los logros que hicieron los desarrollistas para restaurar el status quo ante. Había una recuperación debido largamente al aumento de precios de mercancías básicas. Y esto es importante entender la fuente porque voy a hablar más adelante de si, eh, si se trata de una... Uh, ¿Cómo se puede? Una recuperación estable o algo vulnerable. Y una parte de la recuperación fue la debilidad creciente del norte. He hecho una otra presentación sobre esta debilidad, pero no sé si ustedes saben, pero la tasa de crecimiento promedio del norte ha caído tendencialmente a 0.5%. Hablamos de la crisis de México, pero no, no tiene que pensar que el norte no tiene crisis. Sí, tiene crisis más, más grave, en efecto más grave. Voy a mostrarles que la tasa de crecimiento del sur es más grande de lo del norte. Un paradojo es cómo cuando crecen más rápidamente no, no, no, no recogen las ventajas monetariamente. Esto es un, un aspecto central del problema. pero Probablemente este oh, oh, aumento se trata de una combinación de este, esta tasa de crecimiento más grande del sector más grande en México, a pesar de los problemas, a pesar de ser más grande, y el aumento de, de, de, precios, de precios. Y ahora empieza de nuevo, esto solo va a 2008, pero veremos más tarde, porque eso, eso es una serie larga de datos. Y voy a usar, y, y por eso hay menos, menos países. Pero México está incluido, Estados Unidos incluido. Podemos hacer una comparación desde 54. Pero eso es limitado en el tiempo aquí. Y veremos que va aumentando de nuevo desde 2010. 2010. Bueno, hacemos ahora una comparación con uh, América Latina. Porque la cuestión central para mí, espero que no, y sí, sí, va bien. Es para un extranjero, extraño, que muchos en México piensan que México es un país del norte. Geográficamente es verdad. En términos de integración parcial en, en, en NAFTA, Sí, es verdad. Económicamente no es verdad, no es verdad. Económicamente México es parte del sur, entre comillas, o, si queremos decir, uh, América Latina. Es parte económicamente de América Latina y su destino política depende de esto y no de la integración formal en el sistema de los de los gringos. Ese es el planteo central de lo que quiero decir. Y si hacemos la comparación con América Latina, se ve que eh, el PIB promedio es entre 1% y 2%. Ese es parecido, es lo mismo. Comparte el destino económicamente de América Latina. Probablemente todos aquí lo creen, pero es importante insistir porque hay mucha confusión, yo creo, en, en, en esta cuestión, o encuentro, quizás, es mi mes, mis comprensión de la actitud ideológica aquí. Ahora, en, comparamos los Estados Unidos con América Latina y... Usamos aquí un conjunto de datos con más países. Es necesario porque tenemos que comparar todos los países de América Latina, no solo unos. Y por eso hay que empezar, en esto es 1970, entonces los, los 24 años anteriores son suprimidos. Pero se ve la misma tendencia, es decir, pedido la, el ajuste estructural, Aumentó, pero esto a veces, de, de seis veces la ventaja de los Estados Unidos hasta, hasta diez. Había una fluctuación aquí, un aumento y retomar eh, la desigualdad, cre crecimiento de la desigualdad. Bueno, ahora una cosa importante porque podría tener que ver con la situación específica de los Estados Unidos tomamos los países del norte en su conjunto y esto es un muy viejo grupo de países hay que reconocer que son casi el mismo grupo que describió Lenin en 1917 como ladrones barrones, casi lo mismo hay 10% de la población del mundo se ha agregado con él, Corea Taiwán, Cyprus Irlanda, Islanda por lo resto es lo mismo, lo mismo muy, es un grupo muy estable económicamente y políticamente en el mundo. Esto es el norte. Y comparamos con América Latina y vimos, vemos que no se trata únicamente de los Estados Unidos, se trata del norte. En, en un bloque, y voy a hablar de bloques como manera de entender el mundo. ¿Hm? Se puede decir, se puede decir, países de los desarrollados industrializados, avanzados o imperialistas, como quieren? No, todo Europa, Japón, América del Norte, Canadá, Australia y Nueva Zelandia, Zelandia si quieren. No, no OSD, porque OSD incluye a China y no incluye a China en el norte. Sí, sí, tienes razón, tienes razón, sí. Si, si hace falta clarificación de este punto, podemos... No, no, va bien. Porque es, es, es central al análisis, es muy importante. Porque la, la, lo que le llamo eh, eh, mentiras económicas es, es uh, ¿cómo se puede decir? Uh, morir por clasificación. <risa> sí, desclasifican, disfrazan las cifras reales en creando bloques artificiales, artificiales como el norte incluyendo México con, con, con Estados Unidos, o, o, o el, el grupo mítico de Asia del Oriente. Asia del Oriente incluye Japón y Filipinas, pero Filipinas tienen un PIB promedio 20 veces más bajo que Japón, no son de, del mismo tipo económicamente, es una forma que lo que llamo mágica, simpática. Dices, porque es próximo, tendrá que ten, tener las mismas huellas uh, de, de, de desarrollo, no es verdad, no es verdad. Entonces, des, destacar las verdader, los verdaderos bloques económicos es una tarea muy importante y es disfrazado en los hechos artificialmente construidos por FMI, por Banco Mundial y eh, desgraciadamente por la ONU, por la ONU, la ONU no hace una tarea que, que creemos que tenemos que reclamar es un verdadero una verdadera clasificación económica por las Naciones Unidas, porque en otros campos de la estadística hacen bien el trabajo que hacen es bien solo en la clasificación, pero la clasificación es central para todo, entonces Seguimos. Hay un cambio mucho más agudo aquí, desde 4 hasta hasta 8.5. Más agudo que América Latina, que, que con Estados Unidos. Y esto porque es ahí? ha habido un cambio en el cual el estad los Estados Unidos han perdido un cierto medio por competición con Europa. Es decir, Europa está relativamente aumentando en relación con los Estados Unidos. Y Es por eso que la comparación con el norte global es más agudo que con los Estados Unidos. Entonces, la cosa que pienso que muestra más importante es que todos los países nortes tienen las mismas ventajas. Y esto Marx dice que el pensamiento surge del Estado real. Entonces, las condiciones materiales de estos países es que comparten los mismos intereses como Donald Trump. Y es por eso que pueden publicar muchas denuncias de Donald Trump, pero siguen su política. Siguen su política, porque, inclusive Canadá, porque tienen la misma interés material, como demuestra este gráfico. Es decir, como dije, aquí surge de este interés económico común, un surge una política común. Bueno, comparamos América Latina con el sur global. Esto es una categoría que voy a tratar de explicar, pero quizás no hay tiempo. Es el resto del mundo, que no es parte del norte, con la excepción de China porque China es un caso distinto que voy a demostrar, absolutamente distinto. No se trata de los BRICS, se trata de China, con una política y economía absolutamente distinguida, y quizás Vietnam, que demuestre las mismas tendencias como China, pero empezando más tarde y empezando de una base más baja. ¿Quién? ¿Quién? todos que no son en el norte, Todos, todo el resto con dos excepciones, excepción China y excepción de los países dichos transicionales. Pero la sola razón de excluir esos países son porque no hay datos desde 1970. Entonces, distorsiono las cifras si incluimos a Rusia en, en, en esto. Pero cuando, podemos hacerlo con PPP y el resultado es el mismo. Pero uso el sur global en el sitio más restringido posible, que dos terceras del mundo, dos terceros de la población, tres cuartos de la población del mundo, pero eso es el sentido de mi decisión. ¿Esto es claro o queremos...? Clarificar más. Es el sur global, lo que llaman las entidades oficiales, el sur, es lo que se entiende por el sur global. Sí, el resto del mundo, el resto del mundo. Tres cuartos, tres cuartos de la población del mundo y su territorio y sus estados. Bueno. El discurso del FMI pretende que regiones y países desarrollando rompen con la desigualdad. Bueno, tomamos todos los países, dichos desarrollando, comparamos con los Estados Unidos, comparamos con el norte. Para, antes de esto, comparamos América Latina con el sur global. ¿Por qué? Porque queremos saber si Latinoamérica es una parte del norte. Una parte del sur, un bloque aparte. Yo sostengo que es una parte del, del sur global. La convergencia es hacia el sur, no hacia el norte. Y esto se ve. Había un aumento de América Latina en relación con el sur global y después cayó hasta 10.5. Recordamos que la diferencia entre lo, la Norte y uh, América Latina es 10 veces. La diferencia entre América Latina y el Sur es 2,5, es decir, cuatro veces menos. Es mucho más cerca al Sur global que al Norte global. Esto es la, sostenida, la, la, la cosa principal que quería decir. Y por eso yo planteo que hay que analizar la relación sur-global y norte-norte-global. Lo que no existe en las cifras oficiales. Cada uno de nosotros puede hacerlo, pero el Banco Mundial con, con todos sus recursos no lo hace. Y anotar una cosa. Entre 80 y 2009 no es el caso que México se volvió más rico. Esto es importante. O que el, el, el, América Latina se volvió más rico que el resto del sur. Lo que ocurrió es que el resto del sur se volvió más pobre. Es, esto no era una recuperación del Sur, pero la derroca de de, de América Latina, pero una derroca por, por el más más grave por el resto del Sur, económicamente, como África, por ejemplo, y también por India, Bangladesh, todos los países dichos partes del BRIC, ellos sufrieron lo mismo. Entonces, sí, sí termina con a la comparación central de Norte global y sur global, y por eso regreso a la serie largo plazo para ver la tendencia durante todo el periodo posguerra hasta 2014, un poco más restringido. Y vemos que la desigualdad entre norte global y sur global empezó después de la posguerra con 5.5. Es grave, pero hay peor, hasta 20 veces después del ajuste estructural. Multiplicación de la desigualdad internacional entre los dos bloques por cuatro veces. Había una, un, una pequeña periodo, periodo, y es una tendencia económica, es una tendencia, no es algo cíclico. Es una tendencia con intervención exterior y extranjero, con fuerzas políticas pero esto es la operación normal del mercado, es in, in, incrementar la desigualdad, es, es la tendencia natural del mercado, no es la convergencia, es la divergencia, que contradice toda la teoría ortodoxa del, del, del, del intercambio, del desarrollo y todo. Bueno, Y esto es cuestión de los hechos, y si somos científicos, si queremos estudiar la realidad, hay que estudiar los hechos, no la teoría. Si, si decimos que en esta teoría, teoría es verdad, después del hecho de que contradice el hecho, no somos, no somos científicos, somos sacerdotes, somos doctrinarios, es una doctrina. No es seguirla, buscar la verdad. Entonces, ¿qué sucedió? Con la... Desarrollismo, se mantuvo la posición, se mantuvo la posición, y con el ajuste estructural, una, una catástrofe. Y pues esta recuperación, que es muy importante, porque demuestra que la crisis del norte es más grande que hubiéramos pensado, no, no solo hay crisis del sur, hay crisis más grave del norte, más grave. y por, Precisamente porque su crisis es más grande, que están efigiendo la destrucción que vimos en Libia, por ejemplo, estos golpes, el fascismo en Ucrania, eso es consecuencia de su debilidad, su ¿no? de superioridad. Entonces, empiezo a un poco... Esto repite lo que ya dije, que hay mentiras económicas. Pero una cosa que es muy importante, hay un discurso sobre la desigualdad ahora que sale de la izquierda, o izquierdizantes, como Piketty, como Milanovic que dicen que somos críticos de la globalización porque está impulsando un aumento en la desigualdad. ¿Qué quieren decir? Una desigualdad dentro de cada nación. No hablan de la desigualdad entre naciones. Tú puedes leer todo lo que ha escrito el equipo Piketty, no hay una sola mención de discrepancias entre naciones. Cuando Milanovic escribe explícitamente, dice, que hay que descartar la vieja comparación que hizo Kuznets y toda la tradición desarrollista entre bloques, no Tesú, entre naciones. Y tenemos una, una, un, una concept, un concepto que se llama, él llama concepto 3, de solo familiares a nivel mundial, sin tomar en cuenta las relaciones entre naciones. Y es explícito, hay que descartarlo. No dice que hay dos modos de pensar. Podemos mirar o oh, la desigualdad entre naciones, o oh, la desigualdad. Hay que, su método, que es, descarta el rol de las naciones, es superior. Es eso que le llamo una mentira económica, es, es disfrazar la verdad. Con un concepto de clasificación, que no hay clasificación, no hay naciones, no hay naciones según esta forma de pensar. Pero en realidad las diferencias norte sur son diez veces más grandes que las diferencias dentro de los Estados Unidos. Estos son los cuartiles de ingreso en el norte, en el sur global. ¿Sí? El más grande 20% 5% promedio tiene 809 mil dólares por año. ¿Mm? Promedio. Y 10 veces más que el, el, el 20% más bajo. Tomamos el los, los carteles de, de Estados Unidos. En más alto, ses, 60 mil. En más bajo, 30 mil. La diferencia entre el cartel más pobre de los Estados Unidos y el más rico del sur, es cuatro veces. Es una cuestión de escala. Aquí en español decimos deciles. Ah, se puede hacer con deciles, pero yo... no Son cuartiles, son cuartiles sí 25% se puede interrogar los datos de manera más detallada y esto lo hago en el papel señalado para empezar, pero aquí solo hablo de cuartiles sí. pero lo que sale es la, que la diferencia entre, entre sur y norte es mucho más grande que las diferencias dentro del norte este, este y también es la causa, es la causa de la desigualdad dentro de las naciones. ¿Por qué? Porque hay una presión salarial continual sobre los salarios del norte. Están en competencia con los salarios bajos del sur. Y igualmente los élites del sur buscan a vivir como sus colegas en el norte y buscan ingresos, como esto o esto, es el estilo de, de vivo a, al cual son acostumbrados. Pero dado que el ingreso promedio en el sur es tanto bajo, sale que los élites son muy estrechos. ¿Y por qué son muy estrechos? Es difícil gobernar. Es difícil gobernar cuando tú eres 5% con un ingreso 10 veces, 20 veces más que los indios. ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Golpe. Fascismo, post -sonarismo. Esto es la razón para esto, porque las capas medias aún y los ricos tienen una base social muy estrecha en comparación con el norte. Entonces es la causa de la desigualdad y dentro de naciones de la inestabilidad política en el norte y en el sur. Es, es algo absolutamente central en la historia, en la evolución de nuestro mundo. Esto desigualdad y no lo ve. No puede verlo en las cifras oficiales. Es lo que llamo mentiras económicas. Hay una excepción, y esto es China. Y yo, yo llamo la excepción que prueba. Hasta entre aquí y aquí, es decir, hasta Deng Xiaoping aproximadamente, había un aumento de desigualdad. Esto es el norte en comparación con China. ¿Sí? Entonces, era horrible en ese momento, 60 veces más, más rico que China. Y salió la nueva política y redució continuamente hasta cinco veces. Cuatro veces, seis veces, no se sabe, Sale, sigue siendo un país pobre. No hay que decir que es un nuevo país del norte, con cuatro veces menos cinco veces menos ingreso promedio que el norte, sigue siendo un país distinto, pero no es más, yo, yo señalo, un país del sur, porque no hay otros países, no hay ningún otro país que para 30 años visto un aumento un, una disminución continual de la desigualdad en comparación con los Estados Unidos. No hablo de la desigualdad dentro del país, que se ha aumentado, hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué señala? Se puede tomar cualquier posición, cualquier posición que quieren, sobre si hay problemas de derechos humanos, si la forma de gobierno es uh, malo o bueno, es democrática, si es socialista o no. Pero lo que demuestra es que hay una política económica que puede reversar esta desigualdad. Demuestra que es posible. Entonces, para las naciones del sur hay una opción, hay una opción política. No tienen por razones de leyes históricos o de ser atrasados o no ser como los, los gringos, aceptar esta desigualdad demuestra que es posible cambiarlo. Es el solo, la sola cosa que quiero señalar con esta gráfica. No es una, como se puede decir, uh, de recognición de las virtudes de la China. Personalmente pienso que son socialistas, personalmente pienso que hay mucho que es bueno en China, pero para no discutir sobre estas cosas me centro sobre la cuestión económica. En la sección final voy a tratar, si ¿sí hay tiempo, hay tiempo para un poco más. Sí, eh, explicar un poco lo que pienso son las raíces del problema. Y hay una contradicción central que hay que analizar. Y esto es eh, la diferencia eh, entre crecimiento monetario y crecimiento real. ¿Qué es crecimiento real? Es si quieren el, la cantidad de producto con precios constantes que se produce. Y el sur sigue produciendo el crecimiento del producto del Sur sigue siendo más grande de la tasa de crecimiento del norte global. Está superando, compitiendo con el norte en términos reales. ¿Por qué no compite en términos monetarios? Espero que cualquier estudiante en la, el Departamento de Economía de México puede dar la solución. Es muy simple es que el producto del sur está bajando en precio, mientras el producto del norte está aumentando. Entonces el sur consigue más, menos y menos dinero, el norte consigue más y más dinero. Es el intercambio desigual, el fomo, famoso discreditado, intercambio desigual. ¿Por qué? Porque el NUTE tiene un monopolio de los bienes de high tech, de la tecnología adelantada. Y el secreto china es en ese sentido muy simple, que se demuestre en conflicto alrededor de Huawei. La, te la política tecnológica de China es Ganar la tecnología y distribuirla internamente. Cuando ganen algo de los Estados Unidos, de esos emprendedores eh, de, ¿cómo se dice? Partnerships, sí, sí socios. Cuando ganen la tecnología, lo toman. Y lo distribuyen en todo el país. No respetan la propiedad intelectual definida por los Estados Unidos porque tienen un concepto diferente de lo que es la tecnología. Lo que es el conocimiento es para adelantar todo el país, no un grupo de ricos. No quieren establecer un grupo de ricos chinos parecidos a los ricos estadounidenses. Esto sería la suicidad. Iba a decidir, a dividir totalmente el país y reiniciar la, la ocupación de Manchuria y todo eso. No lo quieren. Quieren hacer adelantar todo el país. Y por eso la, el monopolio del norte de medidas de producción de, de alta tecnología es, el, en mi opinión, tiene que ser el objetivo principal para salir de la posición dependiente del sur, es, es, es mantener de, um, romper este monopolio. Y es por eso que hay que adquirir tecnología e industrializar. No es necesariamente porque la industria es esencial. Quizás en otro mundo se puede especializar en artesanía en, en, en bienes de consumo, en maíz, no sé, lo que quieren. Cantantes, no sé, pero Vivimos en un mundo en, en el que el solo manera de salir de esta dependencia es la industrialización. Aún si la industria mexicana o América Latina es menos um, adelantado que lo del norte, porque es mejor producir sus propios bienes, insumos para la producción de alta tecnología, que importarles a precio a muy, muy alto, monopolístico. Desde el norte. Esto es la cuestión central. Y mi último gráfico demuestra esto de manera que yo pienso es es muy claro. Se puede, se puede calcular el nivel de precios en cada bloque. El nivel, el nivel general de precios, dividiendo el producto real por el producto monetario. Y se puede calcular el, el ingreso promedio y ponerlos en, en un scattergram, un scatterplot. Y en esto, en este eje vertical, tenemos la riqueza del país. El ingreso promedio, PIB promedio, pro persona, per cápita. En esto tenemos el nivel de precios. Esto es 1, esto es 1.8. Todos esto, cada marca es un país. Todos los negros son del norte. Todos los rojos son del sur. Hay una división del mundo total entre ricos especializados en productos adelantados y pobres especializados en minería, agricultura y productos con salarios bajos. Y esto es la especialización ricardiana que proclamó el FMI explícitamente en 1980, diciendo que era una división del mundo más eficiente, más optimal, que cada uno se debe concentrar en lo que produce mejor. ¿Y qué hace el su si produce miseria más eficientemente? Entonces hay que especializar en la miseria. Esto era la división que condujo al la, a la, a la, a la ajuste estructural, es esto que defiende ahora Canadá, mi país, con mentiras políticas y con mentiras económicas. Gracias.